¿Te han llamado Fodidencul? Se trata de un insulto olvidado proveniente de Fotutus inculum, jodido en el culo. Se trata de un término medieval, presente en el siglo XIII y referido a aquel penetrado analmente, ya sea voluntaria o involuntariamente.